¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a TheAzed Bueno, vamos a continuar con la parte 4 chicos Ya sabéis cómo va esto Lo primero que vamos a hacer con el dinero que he ahorrado estos días Vamos a mejorar armas, vamos a comprarlas Como veis aquí, podemos comprar ya la escopeta de doble cañón Ahí está, la compramos Y la vamos a probar ahora después Vamos a mejorarla un poquito. A ver qué armas hay por aquí. Después nos van a dar este arma. Bueno, vamos a mejorar la escopeta. Uf, lo que pasa es un poco cara. Lo que pasa también es que vamos a tener que elegir entre escopeta o ballesta. Entonces, vamos a hacer el cambio. Así que voy a mejorarla. Pero me da un poco de rabia, eh, chicos. A ver, a ver, a ver... Vamos a mejorarlo un poquito. A ver, a ver, a ver. Y esta también. Mira va. El dañete. Vamos a mejorarle el daño. Ahí está de va Por la ballesta. Me da un poco de rabia porque me gusta la ballesta. Sobre todo para empezar las partidas. Pero bueno. Por aquí. Puedo reclamar experiencia. Bueno, nos vamos a meter ya. Ya de ya. Hay que meterse en esta zona residencial número 4 Para poder desbloquear la zona residencial número 5 Así que, bueno La escopeta, yo yo que de lejos Da, pero vamos, que dará poquito Entonces hay que utilizar Aquí está, en la cabeza Vamos con la pistola Y ahora de cerca, si eso... Vamos probando la escopeta, eh Siempre empiezo los vídeos que me cuesta un montón apuntar Ahí está en la cabezota En la cabeza, muy bien Mira, vamos, vamos bien, ¿eh, chicos Muy bien, en la cabeza En la cabeza Bueno, de momento no vamos a... No estamos utilizando la escopeta No se nos acerca así alguno Ya vamos a utilizarla ahora ¡Mátalo! ¡No me, no me. Hmm, pues no sabría qué tiros Quizás Vale, sí, si me están colando por aquí A ver Es lo tuyo Olé, ya que... ¡Olé! Ah, se pueden disparar dos veces seguidas eh? A ver Ahí está Bueno, pues, no está nada mal Cerca. Ahí está, dos veces Doble cañón Uy, has fallado David Que has fallado, men Bueno, bueno, bueno Aquí también El listo de la clase Y ya estaría, ¿no chicos? Efectiv Wonder. Como veis ahí chicos, solo faltarían Tres misiones más, vamos a abrir De momento una cajita Venga, vamos con la verde. Bueno, le he dado a la del centro. Uf, experiencia. A mí, la verdad, que no sepa qué será la experiencia, pero me gusta más que me den monedas o billetes, ¿eh, chicos? No sé a vosotros, pero a mí me gusta más eso. Venga, vamos con otra. Vamos a seguir probando nuestra escopetita. Bueno, de momento vamos con la pistola. Muerto. La cantidad de balas que estoy fallando por aquí Ahí está, muerto Muerto ese pequeño zombie Hombre, no me recargues ahora Con este Que tiene mucha prisa, eh Dale, dale, dale. en la cabeza sí, Bueno, bueno, bueno pero bueno Pero bueno, pero esto que es Si me han colado bien colado, ¿no, chicos Revienta Revienta, hombre No te pongas ahora a cargar ¡Revienta, escopeta! ¡Revienta! ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Faltando dos, no, chicos. Se win la dici se me ha culo un... Bueno, hombre! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uf! Qué mal lo he pasado esta vez Mejora disponible Vamos a mejorar la escopeta A ver si... No sé, hicieron un poquito más de daño A ver, podemos mirar Podemos reclamar por aquí cositas Mejorar, mejorar Velocidad de recarga estaría muy bien Munición, el daño ¿Por qué no? El dañete, chicos El daño, claro que sí Vamos allá Dos misiones quedan, ¿eh? Esto de teléfono No hay, ¿no? Sin miedo, sin miedo Lo que pasa es que ahora Puedo gastar Más balas Porque me lo permite la escopeta Claro La escopeta la utilizamos bastante ¡Bueno! ¡Bueno! bueno. ¡Uff! En la cabeza La cabeza. Escopeta, escopeta. No. ¡Dale! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Me lo he comido. Pues dale. Vamos a cambiar. Recambia. Recarga, recarga. Recarga, recarga Recarga Recarga, recarga Por aquí, por aquí, por aquí oh, Dios mío, qué pienso He uh, uh, fallado Vale, vale Qué rabia No tengo balas Venlo sin balas Me jodas Puede pulsar el botón, no me da munición Desastroso, eh Desastroso, chicos Pero al menos me han dado la misión Vamos a echarnos la última partida Y abrimos la cajita que nos dan por tercera misión consecutiva. Y nada, a ver si no la cagamos tanto. No hay que gastar tantas balas. Es que ya me llevas. Bueno, le he dado. Pero ya me llevas como los mato desde esta distancia. Bueno, no está mal. Eh, le da la cabeza. Muerto, muerto, muerto, muerto, muerto, muerto Buena, David Buena, oh, buena ¿Otra? Uy. Sí, buenos tiros, buenos tiros Bueno, chicos Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Esa le da en la cabeza, ¿eh? ¿no? Ojo con esta Ojo Y con este ya ni te cuento Muy buena, muy buena Bueno, bueno, bueno, bueno Estamos haciendo bien, chicos, ¿eh? A ver... Eh, eh, eh, eh, que te. Que te... Joder. Joder, Joder, mi Joder, mi No va por saco. Pero ¿cómo nos puedo estar tragando tanto? Pero cómo nos puede estar tragando tanto. Eh. Madre mía, 38% subía, si a verdad. mato métolo. ¿no? Recarga, recarga, que... Vaya día. Vaya día, chicos. No está saliendo muy bien lo de la escopeta. Para nada, ¿eh? Para nada. 38% hemos conseguido. 38%, chicos. Qué pésimo. Qué pésimo porcentaje. Pues nada, pues ya estaría. Vamos, nos hemos pasado la oleada de zombies. Ahí está, nos da... Esa misión que faltaba para desbloquear la siguiente fase. Vamos a abrir cajita ahora. Mm, se desbloquea. Nuevo, nuevo lugar listo. Vamos a coger la cajita roja. Bueno, muy buena cantidad de monedas. Sí, señor. No quiero ver vídeos. Y nada, se desbloquea. Esta es la parte 6. La zona residencial número 5, la última zona residencial. Después no sé dónde pasamos exactamente, será a otro sitio, parecen como granjas o graneros Y nada, la cajita gratis la hemos abierto ya Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, en el próximo seguiremos mejorando armas, comprando nuevas No, no me ha gustado mucho la escopeta, me he tragado bastantes zombies A ver, que está bien eh chicos, pero no sé por qué me ha parecido más efectiva la ballesta para empezar a disparar desde lejos y nada hasta que vi el vídeo de hoy chicos como siempre dejar un gigantesco like si no lo dejáis no seréis sexys y nada chicos hasta luego